Buenas tardes a todos. bienvenidas, bienvenidos. Un placer enorme. Estoy muy feliz que tiene mucho éxito. Y gracias a, a Rocio, gracias a, a Lucia de haber ayudado, de haber acompañado este evento, a todos los ponentes, y gracias a vosotros. Esta pequeña reunión, esta invitación está motivada, como sabéis solamente por la inauguración de una exposición que tiene mucho éxito sobre un gran marchand, Daniel-Henri Canweiler. No es por primera vez que un museo hace exposiciones sobre un marchand. Se hizo exposiciones sobre Ambroise Vollard, sobre Pierre Matisse, sobre Daniel Cornier. Yo mismo hice hace años sobre mi gran amiga Denise René, la papés de, de, de, de l'art cinétique de Vazarelli, un personaje fantástico. Si sabe que el mundo de las galerías acompaña el mundo de la artes, algo. estamos trabajando todos juntos los artistas, los museos, las galerías son muy complementarios y estoy muy contento que habéis contestado positivamente supongo que más gente van a venir para el pica-pica y la visita de esta exposición no hablaré mucho porque Estáis aquí por eso. Solamente una pequeña paréntesis sobre esta exposición canvailer, como sabéis a través de la prensa que tiene mucho éxito. El mes de diciembre cuando se inauguró ha sido el mes más visitado de toda la historia del museo. El año pasado ha sido un año formidable con 800.000 visitantes, con un porcentaje muy elevado del público de Barcelona con más de 12%. Canvailer es una exposición, lo hablaremos después y haré la visita, bastante excepcional por la calidad de los préstamos, que viene de una relación de complicidad con el Sant Pompidou, y con con un, un coleccionista, para la los coleccionistas también, y espero he dicho que se podía ver los coleccionistas, son también un elemento tan clave dentro del mercado del arte y dentro del mundo del arte, que prestó todas las ediciones. Exposición excepcional, por muchas razones diré algunas, me olvidaré muchas, innecesaria, porque es una novela, una gran novela del siglo XX, a través de un personaje de una gran sensibilidad, muy culto, muy humilde, un paseur del arte, que es, ha sido el galerista del cubismo, el que inventa la revolución de la pintura a partir de Demoiselle d'Avignon, que había visto en el taller de Picasso ya en 1907. Necesaria es una novela que empieza con el cubismo y que se acaba con Picasso. Estamos aquí en el Museo Picasso, el único museo que ha sido creado por Picasso, que no es solamente el museo del principio de su vida, de sus años de formación hasta la época azul. 17, por supuesto, con los ballet rusos, Las Meninas, es una propia creación del propio Picasso a partir de los años 50, en plena época del franquismo. Y eso lo debemos a Picasso y lo debemos a, también al mundo de las galerías, a la Sala Gaspar, entre otros, y a Daniel-Henri Kahnweiler, que vino aquí en Barcelona ya en 1909, dos años después de haber conocido a Picasso, de haber empezado la revolución cubista junto con Braque, Picasso, Leger y Juan Gris. Pero vino aquí para ver la familia de Pablo Picasso. Vino a la Zara Pares para ver donde Picasso expuso nueve años antes aquí en Barcelona. Y en los 1950 vino, ha sido el gran intermedio, el gran interlocutor de Picasso para que las obras de Picasso se podían ver en nuestra ciudad ha sido también él que facilitó las donaciones. Sabemos que nosotros tenemos una colección enorme, magnífica, una más importante de, de, de obras gráficas que había dedicado a sabartes Y después de la muerte de sabartes es Canveiro que sigue mandando aquí. Vino muchas veces en Barcelona dando conferencias en la Sala Gaspal, aquí mismo. Lo contaremos después visitando la exposición. Gracias a todos vosotros. Gracias, Rocio. Gracias, Lucia, gracias a los ponentes, y es un día feliz. Y bueno, es una semana cuando tenemos invita invitados de honor. Empezamos con vosotros y vamos a seguir con algunos ministros y hasta un presidente de la República Francesa que viene a ver la exposición de Entonces, un honor, un placer y una, una joya de vos recevoir este soir Gracias. Dejo la palabra. A Augusto, que empieza el primer debate. Muchas gracias, Emanuel. Yo quiero dar las gracias a, al Museo Picasso y a, al entusiasmo de Emanuel Guigón, su director, en el momento en que con Julia le propusimos estas jornadas. ¿no? Sobre todo, el, la posibilidad de abrirnos la puerta del museo. Hoy es lunes, sabéis que el museo está cerrado y vamos a poder visitar la, la exposición de Can Bayler eh, de la mano de Manuel, ¿no? Eh, bueno, lo encuentro formidable, ¿no? Que esto, que esto lo podamos hacer y que lo podamos repetir. Y ojalá también eh, este modelo podría ser un modelo para exportar en otras instituciones y museos. Pero sobre todo el motivo fue la, la figura de Campbeller, ¿no? Era, era, era el partir de, de un marchante, de, de un galerista, para hablar de nosotros. Eso un poco fue como quisimos... Eh, proponer esta, esta jornada ¿no? que sea que sea un, un, una, un diálogo entre nosotros un diálogo rico divertido que nos lo pasemos bien y que, que entre todos pues bueno pues, pues lleguemos quizás a, a, a algo o, o, o simplemente eh, podamos eh, intercambiar opiniones diferentes y, y lo que os quiero decir, os quiero dar las gracias también a vosotros por, por vuestra presencia, vuestra muy numerosa presencia. ¿no? Y esto también eh, es una gran alegría, porque eso quiere decir que en realidad queremos vernos, queremos hablar, queremos saber qué pensamos los demás, qué, qué, cómo vemos el momento y tenemos estas ganas de, de, pues, de, de comunicarnos entre nosotros. ¿no? Eh, estamos aquí eh, los cinco, eh, en mi lugar debería de estar Joan Gaspar, sin duda, eh, y no puede ser, eh, y en el lugar de, de las personas que me acompañan, cualquier otro compañero o compañera galerista podría estar, sobre todo entre vosotros hay personas que están haciendo un trabajo formidable, muy profesional, luchando en los mercados internacionales,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 Y, y creo que, bueno, que eso no es así, creo que estamos de acuerdo, pero me gustaría, me gustaría que lo habláramos en diferentes, en diferentes casos. ¿no? También creo que es importante la reflexión de pensar que en esta exposición de Campbell Baylor las obras que veremos eh, han sido obras que habían estado antes eh, colgadas en las paredes de las tres galerías que Campbeller tenía en París. ¿no? Y esto bueno, es fundamental, ya lo sé, hay muchas cosas obvias que diré y que son fundamentales, pero, pero es verdad. ¿no? La obra que forma parte de muchas colecciones que vemos colgadas en muchos museos y especialmente estas obras magníficas, las 100, los, eh, las obras, las 100 préstamos de Centro Pompidou, han estado anteriormente en una de las galerías de Campbeller, si no son pues, la mayoría. ¿no? Y también es más, ¿no? la serie de Las Meninas... Eh, Emmanuel se expuso en París y Can Bayler sabía que no estaría a la venta, porque Picasso había eh, decidido donarla a Barcelona. Pero aún así las puso. Aún así el marchante decidió mostrar una serie de obras que no iba a poder vender nunca. Y bueno, dentro de todas estas otras maneras de, de ver el galerismo de eh, nuestro trabajo, pues eh, cuento con cuatro personas que creo que nos pueden también aportar unas visiones muy diferentes. Ángeles de la Mota, no, no nos voy a presentar porque nos conocemos perfectamente todos, pero sí es una persona que ha... Eh, pues ha cambiado su modelo, su modelo de galería, su modelo de, de negocio por otro diferente y creo que es una voz interesante también, aparte de toda su trayectoria en el mundo del galerismo español y en el mundo del galerismo catalán y de Barcelona especialmente, Y creo que es una voz muy importante. Miguel Marcos, creo que ahora discutíamos de incluso la fecha de, de su primera galería en Madrid, seguro que la primera galería en Barcelona fue en el año 80, ¿Eh? No, Eso sí, que, me lo dijiste. No, no, 98, 98. <ríe> 98, vale. Barcelona, 98. Bueno, y de allí nos fuimos a Madrid, ¿no? A Madrid no, no, en el año 86, no. Hicimos, de Zaragoza. No, no, hicimos el viaje a la capital en, antes. Bueno, pero la galería en Madrid finalmente se... Me, me colmó de satisfacción y hubo que cerrar. Porque no, llegó no, la quiero crisis. decir la fecha, quiero decir, y después la galería 87, bueno, y, y se 93. instala en Barcelona. Y también pues, he invitado a, a Ismael eh, Chapaz porque es una galería también que creo que esta idea de, también de proyectos en los que yo me incluyo, que venimos también de otras ciudades, ¿no? de, de fuera de Barcelona, y creo que es, es también un punto de partida interesante y me interesa mucho también... Eh, el, el, el, las distintas, eh, los distintos diálogos también intergeneracionales, es decir, eh, Ismael, que aunque ya tiene una trayectoria de 12 años como galería, primero en Valencia y ahora en Barcelona, pues creo que también tiene una, o tendrá, y seguro que tiene una visión muy diferente a la que podemos tener o la que puede tener Miguel o Ángel, o yo misma. ¿no? Y Miquel Molins, Miquel, creo que, somos demasiados galeristas, ¿no? Es decir, esta figura de alguien que nos vea desde fuera, ¿no? Que, que no solo hablemos de nosotros, entre nosotros, ¿no? Sino que tanto en esta mesa con Miquel Molins como en la segunda mesa con Gloria Moure hay esta otra mirada, ¿no? Alguien que nos mira a nosotros, que nos ven, que interlo... interactúan con nosotros, que son tan importantes para la galería. Y de eso también me gustaría que habláramos. No solo como tú piensas que, que está funcionando ahora la galería, sino si no, la importancia que tiene para nosotros la relación con los coleccionistas que hablábamos, con las instituciones y creo que Miquel es una figura que ha estado pues, desde el MACBA hasta eh, ahora mismo dirigiendo la Fundación Banco Sabadell y que conoce que es un privilegio que tenerlo con nosotros y que pueda realmente hablar desde esta perspectiva tan amplia. Y yo ya me callo, porque yo lo que quiero es que sobre todo hablan ellos y habléis vosotros, pero quiero empezar preguntando, quiero empezar sobre todo eh, pidiendo a Ángels que nos explique un poco cuándo ella eh, decide cambiar, eh, de qué manera y cómo ahora está funcionando y cómo esto es una manera diferente o no a cómo tú funcionabas como galería y que ahora aparte eres comisaria, perdona, también de exposiciones, que era algo también que me interesaba mucho hablar de esta faceta uh -huh. tuya. Muy bien, pues bueno, yo soy, fui galerista desde el año 87, hasta el 96 tuve mi galería en Gracia y a partir del 96 pues, eh, eh, comenzó la, la andadura con el Strain de la Mota, que duró hasta el, 19, hasta el 2019. Eh, de hecho, bueno, casi todos los que me conocéis pues, sabéis que tony murió hace cinco años en el año 2017, y ese creo que fue el punto de, de inflexión en el que me planteé eh, el futuro, ¿no? lo que iba a hacer a partir de entonces. Eh, yo creo que, como todos vosotros, pensamos que la galería siempre es eh, un lugar que se caracteriza o que se singulariza a través de la, de la, de la mirada o de la óptica que aplica el galerista. Es decir, Casi mmm, todas las galerías contemporáneas o muchas de ellas llevan el nombre de la persona eh, que las ha puesto en marcha. Y, y por tanto es un proyecto casi siempre eh, personal eh, que intenta dar una visión de, de ese, precisamente de ese foco que se pone en una parte de la creación. Y, y bueno, básicamente eh, esto lo habíamos hecho con, con Tony durante 20 años. ¿no? En el momento que él faltó, eh, me di cuenta de que precisamente nuestro proyecto era un proyecto donde se enfocaban dos, eh, dos lentes ¿no? y donde, donde realmente había una, una especie de, de, de tour de force. ¿no? entre lo que yo entendía como, como, o con lo que me interesaba del arte y la óptica que él aplicaba. Y esto, pues la verdad es que era bastante divertido, bastante rollo para los que trabajaban con nosotros, porque estábamos siempre discutiendo, pero no sabemos por qué fun funcionó estas dos visiones tan diferentes. En el sentido de que Tony siempre fue un nómada. Eh, para él, eh, quedarse en, en la galería no tenía ningún sentido, por tanto, él era el que viajaba, el que se movía y yo he sido siempre mucho más sedentaria. Por tanto, pues funcionaba ¿no? este, este tándem de que él era el que iba y luego explicaba cuando volvía ¿no? y, y el que intentaba que, que, no, que no quedáramos en, en una cultura local, sino que eh, pudiéramos tener relación con el, con el, con el exterior. En el momento que él faltó, con toda franqueza os tengo que decir que la parte que él hacía en la galería a mí no me interesaba, por tanto era absurdo que yo me planteara las ferias la... cuando no me, no me gusta para nada esa parte del galerismo. ¿no? Entonces eh, pensé que, bueno, que volver otra vez a, a un proyecto individual... Yo creo que ya había demostrado lo que, todo lo que podía demostrar. Que es decir, que no, no, no sabía hacer más. No sabía, si no he hecho más es porque no he sabido. Y, y que era el momento de, de plantearme, de plantearme otra, otra mirada o, o mirar en, en otro córner. ¿no? Entonces, eh, pensé que después de 30 años, mm, eh, mi antigua profesión, que era diseñadora gráfica, ya no la podría retomar ni loca. Por tanto, pensé que lo único que sabía hacer era lo que había hecho durante 30 años. Por tanto, tomar como referente eh, el funcionamiento de la galería me sirvió para pensar eh, qué iba a hacer a partir de entonces. ¿no? Y, y la verdad es que lo, que lo primero que me di cuenta era que, que durante 30 años el galerista, por mucho que escoja, está un poco sometido a los artistas con los que trabaja, quiero decir, la, la, como, dice, como dice Rocío, la, la voz de la, del galerista eh, yo diría que es como la de un director de escena, ¿no? que cuando, cuando se estrena la obra pues, a, desaparece, digamos, ¿no? en el caso del galerista es al revés, quiero decir, desaparece el artista y nos quedamos nosotros como interlocutores, ¿no? como, pero realmente no es nuestro proyecto, aunque la galería sí que lo sea pero eh, lo, que, lo que mostramos en, en nuestra casa siempre es el proyecto de otro. Y, y pensé que, que a lo mejor a mis 65 años estaría bien empezar a hacer otra cosa. ¿no? Y, y pensé que había muchos proyectos y, y muchas cosas que no había podido hacer como galerista. Primero porque hay este prejuicio absurdo de que, como dice Rocío, de que el mercado... Hablar de mercado no es hablar de arte, sobre todo es el tema preferido de muchos directores de instituciones que pienso que no saben lo que dicen, la verdad, porque eh, incluso escogiendo artistas que nadie conoce, son mercado. Al, día, al otro día ya son mercado. Entonces, hablar de arte y hablar de mercado, eh, yo diría que es lo mismo. Eh, y sobre todo en nuestra profesión, porque ya es hora de que lo reivindiquemos. Y luego también hay otra cosa y es que, eh, a ver, cuando... Cuando digo que quiero, quiero hacer proyectos, no solamente quiero hacer mis proyectos, sino que siempre he tenido una envidia sana por los proyectos de otros. Que, que pensaba, ostras, que si se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? qué suerte. Y entonces pensaba que, que tengo un espacio lo suficientemente eh, interesante o adecuado para coger proyectos de los demás. Y, y eso es también lo que estoy haciendo. Además de, de la parte que, que hago, que, que también hacía antes como galerista con la diferencia que ahora lo hago cobrando, ¿sabes? Que está bien, ¿no? Porque después de 30 años, la verdad. Entonces, esta parte queda igual, quiero decir, puedo asesorar colecciones, puedo tasar herencias, puedo hacer lo que quieras, pero ahora cobro, paso un, una, una, un presupuesto. Y la gente si le interesa lo hacen y si no, no. Cuando era galerista lo tenía que hacer por la cara, por la patilla. Y la verdad es que me parece que he hecho muy bien haciendo esto. Eh, y luego esta parte también de, de, de comisariar. No es que tenga una vocación de, de comisaria, pero sí de... de de sacar o de, de, de levantar proyectos desde cero. Y eso también viene porque hemos trabajado mucho con, con artistas a los que hemos sacado de, de, de cero. ¿no? Y, y claro, pues eso, creas que no, eh, aún funciona ¿no? En, en la memoria y continúas eh, trabajando un poco en el mismo sentido que lo habías hecho antes. Uh -huh. eh, ¿Te ha costado? ¿Te ha costado a veces cuando te presentas, cuando presentas un proyecto como comisaria, ¿te ha no, costado no. ser Ángeles de la Al, Mota? La galerista? No, no, al revés, al revés. Yo creo que antes no lo podía hacer, ¿sabes? Cuando eres galerista no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Mm. Sobre todo porque, a ver, en mi, en mi galería, eh, Tony, sobre todo, ha sido la persona más mm, rígida en el sentido de que teníamos que seguir una línea que era la línea que tenía que, de alguna forma, que firmábamos extrae de la mota, ¿no? Mm -hmm. Y de ahí no nos salíamos ni así. Y yo soy mucho más discola, entonces a mí me gustan mucho otras cosas que no, podía, no he podido hacerlas mientras era galerista y mientras tenía que a qué mantener, porque ese es el problema, es decir, que no es solamente eh, tener la galería, sino mantenerte en el, en el ranking que tú has decidido mantenerte o donde has llegado y cómo ahí en ese punto que dices, bueno, ya no hay más, no hay más techo para mí, ¿no? para mis posibilidades, para, para mi sistema económico, ya no puedo llegar más. Entonces, mantenerte ahí es tremendamente eh, increíble, porque mientras tú vas creciendo y eres joven y, te, y es tu proyecto, y es un proyecto vital que va creciendo con los artistas a los que traba, con los que trabajas, pues eh, no tienes esa perspectiva, ¿no? Pero cuando ya llegas a un punto que dices, para que me continúen aceptando en esta feria, no puedo bajar. Y entonces eso... Digamos que es un, un corsé o, o te autocorsetas, sí. pues para no, no perder ese estatus, ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que me he dado cuenta que soy bastante intuitiva y yo creo que me bajé del barco en el momento oportuno. Uh -huh. Miguel, tú además de galerista... Gracias, Ángel. Claro. Eh, bueno. eh, además de galerista, eh, has publicado más de 100 libros, has producido más de 100 exposiciones, es decir, que me gustaría también ¿no? que, que nos explicaras un poco ¿no? desde cómo ha cambiado también tu trabajo como galería desde, desde los años 80, esa coherencia que tú también tienes ¿no? con, con, con el trabajo y con los artistas que, que representas y toda otra actividad. Que, que, que va a la par de tu trabajo también como, como galería. Bueno, yo tengo una visión pues un poco más, más amplia de haber estado en tres ciudades y yo empecé en mi ciudad de Zaragoza, donde estaba todo por hacer. Entonces tuve, desde un principio, pues un choque desde el punto de vista institucional y local, porque Decidí que la Galería de Zaragoza no podía convertirse en un espacio más de los que institucionalmente las entidades de ahorro y todas estas historias tenían allí. Entonces, la única fórmula que encontré desde un principio eh, fue decir no a los artistas locales. Con lo cual, eso llevó evidentemente a una serie de problemática: no asistía a nadie, el coleccionismo no existía, como casi nada en las comunidades o las periferias, como se les llama. Y bueno, eh, esto es el año 80, había tenido otras experiencias, concretamente había tenido una experiencia en Tarragona, en un centro de arte llamado Chiris, que duro... Ahí conocí a García Sevilla, por ejemplo, y algún concepto más. Y bueno, después de Zaragoza en el año 87, yo abro en el 80 aproximadamente, tengo otras experiencias antes, y decido dar el salto a Madrid, que era lo que las periferias normalmente teníamos que hacer, es decir, estabas en Madrid y yo no existía entonces, bueno, pues todo fue gratificante, fue estupendo los primeros años. Eh, concretamente, yo entro en la Feria de Basilea como expositor por estar con Galería en Madrid. Todo, todo fue así, porque Madrid era lo que entonces eh, se venía, era lo que vendía, ¿no? Madrid era todo, y era todo no solamente en España, era casi todo en Europa. Recuerdo que artistas que venían de fuera, el mero he hecho de firmar el cuadro en, con la. Ciudad de Madrid encarecía el producto. Esto para muchas galerías que lo, lo pueden testificar. ¿no? Bueno, eh, la aventura Madrid duró lo que tenía que durar. Viene la crisis. Este es un sector que siempre está en crisis. Cuando eres una cosa es por otra. Bueno, Can también estaba en crisis. Más crisis que Can lo digo también porque creo que es importante, ¿no? Es decir, a, a alguien que no lo perdamos de vista y lo veremos, ¿no? Pierde sí. la galería, ¿no? Es decir, es obliga, se le subastan todos sus cuadros, decir, bueno… Lo que pasa es que era <ríe> otro nivel. ¿Eh? Bueno, <risa> de todo. Sí, Entonces, pero es curioso a veces ¿no? mirar hacia atrás ¿no? y ver cómo, qué peor que te bueno, subasten yo, yo todos la, tus cuadros. Yo tengo la certeza que Picasso ha hecho millonario a todas las galerías que han trabajado con él. Esto es muy importante eh, para una galería tener un artista o tener esos artistas. ¿no? Entonces, siguiendo un poco en el relato, eh, pues nada, eh, evidentemente Zorre la Galería Madrid compaginaba las dos y eh, tuve una experiencia de carácter institucional que me duró 12 o 14 años, donde tuve la suerte de poder hacer exposiciones pues en instituciones y en algunos museos. A partir de ahí, como un poco le quería comentar a, a, me, a, me, a mi amiga Ángeles, que el problema de que una galería no le permitan o no le permitiesen aquellos años eh, su brazo extenderse como comisariado, que yo creo que en una galería, en el fondo, de mi época hemos sido o hemos querido ser comisarios. Solamente lo que hemos querido es que nuestro trabajo tuviese una resonancia también de carácter institucional, en principio, porque el presupuesto ya no es el mismo. Pero eso, evidentemente, cierto sector de la crítica, evidentemente, nunca lo permitió, porque consideraba un poco lo que diría Tony, ¿no? Gran amigo, por cierto. Eh, que bueno que había que ceñirse a una cosa. Yo creo que una galería no se puede ceñir a nada es decir, tiene que hacer todo tipo de proyectos sabidos y por haber, o sea, es decir, no, eh, si tú tienes un artista o si trabajas con un artista, colaboras con él, si conoces su trabajo, ¿por qué no vas a poder, de alguna forma, organizar unas exposición institucional si tienes esa oportunidad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Porque damos por base, o daban por base en aquellos momentos, de que una galería solamente se, le, se limitaba a vender o en su defecto solamente sabía Colgar cuatro cuadros. Esto no es cierto. Al menos en el galerismo de mi época. Y bueno, pues al final llegué a Barcelona y abrí la galería Barcelona y estoy encantado. Uh -huh. Y continúes con, con una coherencia, una gran coherencia. Yo aposté claro. por la pintura. Uh -huh. Todo el mundo que me conoce sabe que es así. Yo aposté por la pintura. No es que las otras disciplinas no las comparta, pero bueno, eh, mi... tengo una inclinación por la pintura y, y yo abrí una galería realmente porque Quería un modo de vida muy diferente al que tenía, que no era malo tampoco, pero quería estar con la pintura y para mí, en mayúscula, es algo que siempre ha tenido una motivación sí. personal. Sí, te lo comento porque, bueno, podía ser de otra manera o podías dedicarte a otro tipo podías tener una, una visión más eclética de, de, de, de, también de, la, de, de los artistas o del arte, de lo que a ti te podía interesar, ¿no? Pero bueno, es... Lo que pasa es que la, la faceta de galerista, la faceta de coleccionista, yo eh, también eh, pensé que... Yo creo que todas las, todos los que tenemos una galería eh, tenemos, en cierta medida, un digamos, somos coleccionistas en el fondo. Una, una cosa es que en la práctica de la economía de la galería se puede hacer. ¿no? Tengo una colección porque en el fondo refleja la cartografía de lo, todo el trabajo que yo he hecho. ¿no? Pero yo creo que, el, que en cierta medida habría que separar el trabajo de la galería en sí, lo que es el, el coleccionismo. Yo creo que, que España también ha tenido una... Ahora estamos un poco mejor, pero hay que pensar aquellos años donde... Eh, si Raquítico era el ambiente de la galería porque no existía, eh, es que el, el comprador no, no existía. Eh, luego también hay una cuestión, es muy bonito repasar la memoria del galerismo en general, ¿no? lo de Can pues es una difusión para nuestro propio trabajo, esta exposición es importantísima, porque evidentemente nos da a conocer el trabajo nuestro, lo va a dar a conocer un contexto de una sociedad que a lo mejor eh, pues, pues no entiende lo que hacemos o considera que somos simples eh, vendedores de cuadros o de fotos o lo que sea ¿no? pero también es cierto que hay un abismo en esto de la historia del galerismo, por ejemplo eh, yo creo me puedo equivocar que aparte de de la sala de Almao que ya me había dado Oliveras, precisamente un historiador profesor, hizo un magnífico tiene un magnífico libro un tratado yo recuerdo que en el Madrid de los 70 prácticamente no era nada es decir, el, te limitabas únicamente que podía estar la Sala Biosca, que es donde sale la mítica Juana Mordó, y en Barcelona René Metras y la Sala Gaspar. Era todo un poco lo que en esos momentos había. ¿no? Pero sí que es cierto que aparte de eh, las dos galerías estas que el Reina Sofía le dedicó una exposición, la Galería Sur de Santander y la Galería Caraques de Franco Mumbeli, eh, el galerismo español no tiene una un escenario donde de alguna forma estos galeristas que han hecho el trabajo, eh, que algunos han desaparecido, etcétera, etcétera. Toda esa memoria creo que la estamos perdiendo si no se recupera. Sí, es un debate también qué pasa con los archivos de las galerías, ¿no? Y eso sería otro debate interesante. Pero yo quiero que Ismael nos diga desde, desde a ver, su perspectiva, su visión, su otro momento. Eh, llevas 12 años como galerista. Uh -huh. Tu familia es una familia muy vinculada también a Suiza, a una familia también intelectual. Tú me comentabas que tu tío abuelo tenía algunos de los ejemplares de, de no, los no, libros. Hemos, a ver, tenían tenían varios Boriev, pero mi padre ha estado comprobando y no, en que encargaba él mismo, pero que no no, no era. Bueno, pero bueno, de los de, de Sí, pero que era de eh, es decir, ilustradas, mi, mi es decir, bueno, ya eran eran tú ya te... y, y era no bueno, pues al final... Hemos hablado un poco este batería. fin de semana entre nosotros. Yo tenía mucha curiosidad también por conocer más de, de la trayectoria de Ismael, ¿no? Y de, y de sus artistas y de, y de su manera de trabajar, porque a mí me parece dificilísimo. Cuando miro su web, que me encanta, pienso, si ya me parece difícil, ¿no? Eh, el trabajo que yo desarrollo, el trabajo de Ismael, me parece, y me parece muy peculiar y muy contemporáneo. Y por eso tengo muchas ganas que, que él también nos lo explique. ¿no? Y, y por qué también de, de, de Valencia te instalas en Barcelona y, y, bueno, y cómo ves tú también este momento y de qué manera te relacionas. Bueno, pues en, 2000, en 2011 abrí la, la galería en Valencia, tenía 28 años y, y bueno, pues... La, la razón por la que abrí la galería era porque veníamos muchísimo a Barcelona y entonces habían varios espacios, bueno yo tenía un estudio de diseño con mi, con mi ex marido y, y veníamos mucho a Barcelona y entonces vimos como varios espacios que tenían pues galería y espacio de diseño en este caso estoy hablando de Basaba que es un estudio que admirábamos mucho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 de aquí y ahora hace 10 años que, que se hace y, y fue un, una cosa que fue llevando a otra porque en la galería a pie de calle que estaba en Ruzafa eh, que es un, un, un barrio de, de Valencia, eh, la tuve siete años y en 2018 me di cuenta que, que, bueno, que había que ser un poquito quizá más exclusivo, buscar otro tipo de público y, y surgió la oportunidad de, de, de montar la galería donde, donde la tengo de hoy, que es en la calle Caballeros, pues, pues como la, la calle sí, más importante de, de, del barrio eh, antiguo de Valencia. Y, y en ese impasse, en, en ese año que estábamos de, de obras, que fue en 2018, eh, pues no teníamos espacio y fue un poco un problema. Y entonces eh, tengo aquí unos buenos amigos, que son Turmis que a día de hoy son mis socios en, en Barcelona, que me ofrecieron la posibilidad de, de tener un espacio. Entonces, pues sin pensarlo, como solemos trabajar las galerías, eh, las cosas a veces salen así, eh, vine y, y monté el, el, el espacio. Y bueno, recuerdo que al principio mucha gente se creía que era, un, que era una pop-up y como que lo hacían de menos. Ahora hace cuatro años que... Que la, que la tengo y, y evidentemente pues ha seguido y estoy estoy muy contento porque me he sentido como muy muy aceptado por, por las galerías de, por las galerías catalanas y luego ya llevo tres años participando en el Gallery weekend dos participando en Arnau y, y es como, como, como muy agradable poder estar poder estar aquí y luego pues eh, bueno pues de, durante la pandemia como supongo que le pasa a mucha gente yo en mi caso me, me divorcié después de 16 años con esa persona, y, y eh, no, viene por, por lo del tema de los cambios de nombre y demás. Entonces, la, la galería durante 11 años, 10 años, perdón, llegué a hacer un año solo, eh, se llamaba Spy Tactile, y era un nombre que nos habíamos puesto pues un poco porque éramos, éramos bastante jóvenes y buscábamos algo así que llamase la atención. Nuestro estudio de diseño se llamaba Tactile Graphics, por eso pasamos a llamarnos... Spy Tactile. y si me remonto en el tiempo, con 20 años, en vez de tener un grupo de rock, a mí me gustaba la música electrónica y pinchaba y nos llamábamos Tactel DJs. Fue de ahí como fue pasando. Y recuerdo que también Manuel Segade, cuando nos conocimos, porque hicimos un proyecto con Joan Morey en 2013, eh, que ganamos el premio Mejor Exposición eh, de Abierto Valencia, el primero que se hizo, me dijo que, que lo del nombre no le, parecía, no le parecía bien y que lo que tenía que hacer era poner los apellidos. Y a mí me parecía horrible me parecía súper rancio, fatal, pues a los 10 años y al año de, de estar solo con, como spy Tactel eh, y debido a la separación, mis socios de Barcelona me dijeron que había que cambiar el nombre, que había que romper con eso para seguir y, y salió pues, la idea de poner el, el apellido. apellido. Pero poner Chapaz Gallery pues, era como que no, que no, no me gustaba. Y, y bueno, pues a raíz un poco de, de, del tipo de, de, de artistas que llevo y el tipo de...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 <risa> ¿Cómo ves? <risa> ¿Cómo ves? Yo, ¿Cómo, cuéntanos. ¿Cómo, cómo, cómo, no, ¿Cómo nos ves? <risa> ¿Cómo ves esta...? No, de entrada diré, que, a ver, me gusta, me gusta esto de la troubada de galeristas, porque creo que si hubieras puesto troubada de galerías hubiera sido complicado, porque ¿qué es una galería? No sé, en este momento no sé qué es una galería. Creo que hay galeristas, lo habéis dicho todos, ¿sí? o, o la Ángel lo ha dicho al principio, ¿no? Es decir, yo creo que cada galería es distinta, y dependiendo digamos si de aquí tenemos tres y las tres son muy diferentes en el caso de Miguel Marcos evidentemente Miguel es muy antiguo y en este sentido es decir él continúa con la idea del medio eh, las obras de arte y, y las galerías y los museos se definían antaño se definían desde un punto de vista material físico y en este caso el medio definía también la galería ¿Esto y el... es la crítica ¿Eh? ¿Esto es una crítica o una observación? No no. no, no es. Es simplemente situar las cosas en su lugar. ¿Eh? Y en todo caso es esto. La, el, el museo, es decir, la galería o el estudio del artista van ligados a esta idea del, del arte como medio y, por tanto, como fisicidad. Que es muy distinto de lo que plantea Ángels uh, con la idea del proyecto. O, o Ismael, que hablan de proyectos. Ya se acabó el medio. Sí. Y como se acabó el medio, también se acabaron o se transformaron, se han modificado radicalmente lo que eran los espacios del arte. Y en este sentido el museo evidentemente se ha transformado es decir, hasta, hasta extremos que, no, que podemos, podemos discutir, pero en todo caso imaginamos fácilmente lo mismo que la galería o lo mismo que etc. Es decir, Ismael habla, por ejemplo, de un tipo de galería que en los, yo creo que es en los 90, es decir, empieza a funcionar como, también como consecuencia de la, propia, de la propia difusión en el sentido decir, de, del crecimiento de los espacios que podríamos decir alternativos. ¿Eh? Y, en este sentido, la idea de él uh, no era ya galería, sino que era uh, tienda de arte y diseño. ¿no? Es decir, y, en este sentido, tú has dicho que bueno, empezaste... Eso fue, eso fue mi, el, el principio que derivó totalmente en galería de arte. Pero y empezaste ahora... en aquel momento, como sí, empezaron sí, sí. en muchos sitios. Y, y, y hay un tipo de galerismo en el que pues, el, la, la pintura se acompaña de la, de la moqueta y se acompaña del mueble, digamos, no sé qué decir, vintage, ¿Eh? Y, y este es un, un tipo de galería. O sea, de entrada diría esta cosa. ¿Cómo veo? Veo que realmente digamos, hay tantos galerías, tantas galerías como galeristas. ¿eh? Y que en definitiva lo que, de lo que se puede hablar es de galeristas, más que... ...de galerías y en este... ...que también evidentemente se puede hablar de galerías... ...porque hay quienes venden cuadros... ...hay quienes no sé qué... Decir, ...hay mucho tipo de galerismo... ...es muy difícil definir lo que es una galería... ...lo mismo que definir lo que es un museo... Es decir, ...yo me veo incapaz de definir... ...qué es hoy un museo... ...más allá de saber que cada equipo... ...a muse, muse, cada museal... Es decir, ...define el propio museo... Es decir, y como, ...pero en definitiva hay una diversidad muy grande... ...seguramente como consecuencia también yo creo que hay varios factores y es los que me gustaría Actúo más como historiador que como otra cosa hoy aquí. ¿eh? Es decir, y es la manera en que puedo veros, porque no... desde el título personal la cosa es muy distinta, porque hay mucha familiaridad y muchas relaciones de amistad. Pero como historiador, de entrada diría también una cosa, es decir, Byler nos puede servir como ejemplo precisamente en este sentido, en que es ejemplificante históricamente. Pero, evidentemente, no tiene nada que ver con nuestro mundo, nada que ver, ni con el mundo del, mar, de, del galerismo actual. Es decir, la idea esta de un, un digamos, un intelectual, por decirlo de alguna manera y para, para ir rápido, es decir, que de alguna manera reconoce una obra maestra en el mismo momento que abre galería, esto es, ex, es, es excepcional, es extraordinario. Evidentemente, su gran mérito fue este. Reconocer en las demosas de, de Viñó. No del todo, ¿eh? porque evidentemente le costó y tardó no sé cuántos, 15 años en publicar algo es decir que era mínimamente elogioso. Pero vio en las demosas de, de Viñó una obra maestra que, era, que, que transformaría el mundo. Y en vez de vender impresionismo como hacía Durán Ruel, pues decidió, digamos, apostar por Picasso. En este sentido, es decir, realmente es excepcional. Pero también lo son otros, Peggy y Pollock, pero no más allá. Es decir, yo creo que esto se acaba. Y yo diría que, y este era un poco lo, lo que quería plantear aquí, como, que me parece que puede servir como discusión, se acaba en el 66, por decir una fecha. Y es esta fecha en la que el Times publica uh, una noticia diciendo que en, al cabo de cuatro años, en el 70, se prevé que el mercado del arte facturará 7.000 millones. Yo creo que aquí se acaba una historia. Y empieza otra. Y empieza esta, esta historia de, de, de, de sobreproducción, ¿eh? es decir, que afecta al mundo del arte. Y afecta en, en la, a partir de este momento, evidentemente, todo el mundo quiere ser artista, porque finalmente ser artista parece que puede ser éxito o exitoso y por tanto uno se puede ganar la vida. Es decir, pero también a partir de este momento, evidentemente los museos piensan más en la temporalidad que en la historia y piensan en hacer exposiciones cada vez más grandes, más caras, pero que, que de alguna manera son más taquilleras y por tanto dan más recursos. Y también, evidentemente, esto somete a una desde el punto de vista financiero una presión que hace que lo que hablábamos antes, ¿no? que, que de alguna manera pues, las instalaciones y las exposiciones progresivamente sean sustituidas por, por otros espacios alternativos. Es decir, ya no es el museo, la galería o el estudio, sino que son espacios muy distintos. ¿eh? Es decir, y evidentemente, detrás de estos espacios muy distintos hay una, una oportunidad comercial. ¿eh? Por, y voy muy rápido y seguramente simplifico mucho, me, me perdonaréis todos, pero en todo caso, es en aras de poder decir un poco y, y luego proponer cosas a discutir. Que era una oportunidad comercial, si se pueden abrir lugares alternativos y de muchos tipos, no solo esto desde el punto de vista institucional tiene interés, sino lo tiene desde el punto de vista del museo. ¿Por qué? Porque entonces... Se puede producir y la, la, la concentración de la producción se hace, es local, pero en cambio, es decir, luego se puede abrir Krenz y el Wohenheim. Es el ejemplo más importante en este sentido. Es decir, la, la, la aparición, es decir, y con Krenz y el Wohenheim, pues luego evidentemente todas las ferias, es decir, que son simplemente esto, es decir, un poco la descolocación del museo, del museo en una actividad que es temporal, pero que al mismo tiempo tiene, tiene, eh, tiene una, una difusión porque se produce en muchos lugares, en, en distintos lugares, y es Castle, Miami, Japón, Tokio, etcétera, etcétera. Esta, esta posibilidad. Bueno, todo esto afecta, evidentemente, es decir, por tanto, yo creo que hay, aquí, tanto desde el punto de vista del propio arte que... Y, y, o sea, hay dos cosas que son importantes la, de, la, la industrialización del mundo del arte es decir, lo que sí que es una novedad es que la obra de arte sea un producto y sea una mercancía digamos, y, y luego como efecto de, de esta, de esta, de esta presión, presión financiera el hecho de la conversión es decir, del, del museo en espectáculo y con el museo y todo lo demás Tú hablabas uh, de esta... Ella había planteado la imposibilidad de, de la exposición y tú decías que no era... Yo creo que tú actuabas en el sentido mismo de decir oye, yo apuesto por la pintura y por tanto hago exposiciones de pintura. Y en este sentido es totalmente coherente. En el mundo del proyecto es mucho más complicado porque, porque no, ya no hay una apuesta por un medio determinado, en no una apuesta, digamos, por algo, sino que en cierta manera es el, el artista... Hay el galerista-comisario, que es una novedad. Hasta ahora hemos hablado de artistas-comisarios, de comisarios-artistas, pero de galerista-comisario, es decir, la primera vez que lo oigo, pero en todo caso es verdad. Pero el galerista-comisario, evidentemente, como el artista-comisario, va detrás del proyecto y este proyecto tiene, tiene lugar, y nunca mejor dicho, tiene lugar en, en este tipo de de espacios alternativos que no son precisamente el espacio de la galería o el espacio del, el espacio del museo tradicional. ¿no? Y, y no sé qué más podría decir, pero en todo caso. Uh, no sé. Bueno, evidentemente hay cosas relacionadas con estas, que es el, el, la crisis del concepto de estilo. Es decir, es, es el cubismo, Durán es el impresionismo, es decir, Peggy y Parsons es el, el, informa, el informalismo abstracto uh, uh, uh, y el Pop y el Minimal es, uh, no es ¿eh? Castelli. Castelli. Castelli. ¿Eh? Castelli. Y, y podríamos decir, pues Cuenca es, es uh, el arte abstracto español y podríamos decir, pues que para decir un catalán, pues que metras me es, es el dowel set, pero poca cosa más y, y en la medida que… Es, Saltamos de los, si esto es complicado desde los, en la posguerra, desde ya desde los 50 hacia aquí, evidentemente es, muy, es mucho más complicado. Ya no hay posibilidad de identificación con un estilo, ni, ni, y en todo caso, es decir, eh, incluso esto afecta desde el punto de vista del coleccionismo. Es decir, hoy es muy difícil hacer una colección. Es, podemos decir imposible en el sentido que se entiende la colección en la época de Campbell. Tú puedes coleccionar el cubismo, pero decir, viendo hoy los millones por decirlo, quizá exagero pero de artistas y de obras y de proyectos es imposible es decir, coleccionar es decir, al menos en el sentido en el sentido general. Puedes, puedes comprar e intentar comprar cosas de calidad y conseguir algo que visiblemente se aguante o que tenga una cierta homogeneidad pero es complicado la idea de colección pensada como acumulación de unas obras dentro de una serie que es finita porque esto es coleccionar, coleccionar con cromos quiere decir tener un álbum y tener un número de cromos y cuando terminabas los números de, el número de cromos, terminabas el álbum y la colección y volvías con otra colección. Pero si este álbum es infinito, es imposible digamos, terminar la colección. ¿Eh? Entonces, ¿Cuál es la mejor colección? Porque por otra parte, evidentemente, la idea de obra maestra ha desaparecido. Entonces, dentro de las obras que puede hacer un Kiefer, pues hay mejores, peores, pero no hay la obra. En el sentido de decir, esta es la que... Yo quiero como colección. Tampoco yo creo que haya, eh, dice Can Bailer, no sé, director, si es verdad o no, si se lo puedo atribuir a Can o no, pero me parece que él era decir, esto del de coleccionismo es una pasión privada. ¿no? Eh, yo creo que lo mismo que las galerías, a diferencia de la época de Can Bailer, que él ha dicho, era discreto y nunca hizo exposiciones de las obras de sus artistas. Y no las quería hacer porque precisamente por esta intimidad que creía que se había de preservar en el mundo del arte. A partir de los 50, al contrario, es decir, el mundo del arte es un mundo que se exhibe constantemente y, y, la, y la idea de la, galería, de la galería también cambia en el sentido de, precisamente esto. No es tanto un promotor de artistas como, ¿eh? decir, como oh, sí, pero en el sentido este de, de exposiciones. ¿no? Bueno, es igual, paro aquí... ¿Eh? pero creo que esta es un poco el, la reflexión ¿no? es decir, el, el, intentar, el intentar ver cuál es la función hoy si hay una sola función que yo creo que no ¿eh? sí. que yo creo que hay tantas insisto como, ¿eh? decir, como personas que se dedican algunas con más talento otros con menos talento también Cam Bailer decía que lo único, lo único que tenía que tener un galerista era talento financiero, ¿no? talento como lo decía talento por los negocios por los negocios. Yo no sé si hoy un galerista se define precisamente por el talento de los negocios o hay otros atributos. Eh, no Estaba también la constancia, la estabilidad y la resistencia. Sí, pero esto para cualquier, para cualquier oficio, yo diría. Especialmente eh, yo creo que para nuestro también. ¿eh? Para cualquier oficio. Pero en cambio el talento por los negocios es realmente dices, bueno, yo no sé si es, hoy es el, el, el elemento fundamental que define. No sé si tú eres... Tú lo... Juana, Juana. ¿Eh? Juana de Esturo tiene talento por los negocios. ¿Juana? De Esturo es puro. Tiene negocio, o sea, tiene talento para el negocio. No sabría decir si es por los negocios. ¿eh? No sabría decirlo si es por los negocios. Hay que poner a alguien, hombre. No vamos a... No, Este país no, es el ejemplo. no, tenemos que poner alguno. Bueno, pero es que en este país también es difícil decir, claro, tú has dicho, no hay un galerismo, no hay un coleccionismo, evidentemente no hay un sistema de mercado articulado. Y seguramente es muy complicado en este país que podáis ejercer un, un, un trabajo que tiene que ver con la comercialización de, de unas obras, evidentemente. ¿Por qué? Porque porque también sí. el, la descolocación o la, des, o la globalización ha hecho que hoy sea mucho más rentable desde el punto de vista de lo que busca hoy, yo creo, un coleccionista, eh, o la mayoría de los coleccionistas, no quiero decir que, no, que todos lo sean, eh, pero lo que busca es o una inversión rentable o una inversión en, en, en como yo diría, en, en prestigio personal, entonces es mejor que digan que has comprado eh, es decir, a, a tal artista en Miami que no en la Rambla de, de Cataluña en Barcelona. Siempre es así, tú lo ves siempre así, Miguel. Pero el problema sería quien propaga esas, digamos, esa especie de filosofía para que la gente diga, evidentemente, que eh, comprando esto el hecho diferencial socialmente me hace diferente. Es decir, una, dos, eh, porque de alguna forma la gente... Al menos normalmente el público que nosotros tenemos en España, todo el mundo siempre habla de inversión. ¿No será que el galerismo, cuando se inició, incitaba a la gente a decirle compra esto que mañana va a valer más? Sí, seguro. Yo creo que, que, que somos un poco herederos de los 80, en que esto sí que. De pasa. los 80, sí, porque los 80. Pero bueno, en los 80 todo estaba por hacer. Yo creo que muchos de los proyectos que empezamos en aquel momento eran precisamente porque vimos la oportunidad, porque. Mmm, no estaba por hacer todo. Exacto. ¿eh? Entonces, y aquí había hay colegas que han vivido lo, lo mismo Lo que no que es plantearnos es ahora. Que, que ¿Dónde está la oportunidad ahora? No hay ¿no? Pero en los 80, sí. O sea, empezábamos sin tener demasiado idea ni business plan ni nada, porque sabíamos que, que, que estaba ahí a la, a, al alcance, ¿no? Y, y las ferias eran otra cosa. Y... Pero ¿cómo nace el galerismo? ¿Cómo se profes profesionaliza en España? Hay que ver de alguna forma que era. Ah, eso los es importante. Años... A la vez que se han, profe a la vez que se han profe profesionalizado los artistas. Yo creo que este Daría ha sido un cambio de ser unos cumbayas a, a ser profesionales. Ha habido aquí un. Bueno, mi padre siempre decía que, que el máster más caro que había visto en su vida era el mío, ¿sabes? Pues antes hablaba más de lo que... O sea, Siete años de galería, para mi padre era un máster. Y me podía haber enviado no, pero, a Estados Unidos. Bueno, yo no sé, pero evidentemente en España ha habido, o sea, marchands han habido y los hubieron. Tú has hablado, o sea, en la época del modernismo y en la época poco, porque realmente digamos el, el, el coleccionista era, era poco y seguramente en aquel momento solo de arte español o catalán, digamos, y, y no y no internacional, sí, claro. pero luego han habido nombres, hay nombres, Juana Mordó, o sea, pero hay, hay gente, o sea, ¿eh? el mismo, el mismo metrash, o sea, Riera, hay nombres vinculados a movimientos y, vinculados y, y en cierta manera coleccionistas, o sea que los hay. Hay una tradición, me parece que muy, es muy, muy local y muy, y, muy pobre, ¿no? o sea, y muy pobre, pero luego yo creo que lo importante no es tanto si existe esto o no, como el hecho esto de que cambia, de que tú no, no coleccionas, que a lo mejor también lo haces por inversión, pero lo haces por pasión privada o directamente ya porque es una cuestión de prestigio. Yo, me, dije, me dijo un coleccionista, y dice, no, dices es que... Bueno, esta cosa que se dice ahora, ¿no? porque también va muy ligada al hecho del, de los proyectos, ¿no? es, muy, es muy interesante. A esta artista, a esta, artista no a esta obra, a esta artista la seguimos desde hace mucho tiempo. O sea, ahora ya se siguen a los artistas, no se compran obras, se sigue a los artistas. ¿Eh? Y las seguimos desde hace mucho tiempo. Y luego te añade que evidentemente decir, oye, es que esto nos hace estar ya en la primera línea. ¿eh? Es decir, nos invitan en, to en todas las ferias, claro, como coleccionistas. O sea, que la idea del prestigio vinculada es evidente. Eh, también hay otra, otra, que es un poco lo que toca al coleccionismo institucional, que es blanquear, blanquear la imagen. Es decir, evidentemente esto va ligado al, al blanqueo de la imagen, es decir, ¿cómo puede ser bueno? Como siempre, es decir, el mecenas es lo a, a, invierte en, en arte o invierte en belleza porque, por blanquearla es decir, y evidentemente y esto sucede. Pero la parte esta de pasión privada, yo creo que no, porque, y, y es que lo que compruebo es que los, los coleccionistas cada vez se exhiben más. Y esta cosa de tener que abrir grandes galerías eh, y no sé qué en lugares públicos para poder enseñar las colecciones, esto es a partir de los 60, no antes. Yo creo que las colecciones, primero, eh, han tenido que especializarse precisamente por esta proliferación de Eso ¿Se acabó con el mínimo y con panza? No, no, vuelven otra vez, pero de una forma distinta, pero las colecciones, para singularizarse, tienen que hacer casi como las galerías. O sea, especializarse en algo sí. que sea que lo singularice, ¿no? Uh -huh. Y... y ¿qué iba a decir más? Eh, a si, bueno, tenía la punta de la lengua y se me ha ido. Mi agujero, mis agujeros negros... A ver, bueno, seguid vosotros, que ya, ya me saldrá ya. No, es que claro, trasladar eh, los tiempos de... Ah, ya sí, ya sí. De, Miguel, trasladar los tiempos atrás ya no tiene mucho sentido. Y luego, el tema de todo esto es que hay un exceso, hay un exceso de todo, ya está. Claro. Entonces, en exceso de todo es muy complicado. tenía seis galerías en París. O sea, imagínate qué competencia. No ninguna. Competencia. Pero no? tú sabes que Can Bayler casi no tenía clientes en, pa en Francia. Sus clientes eran era era Es que, claro, bueno, estamos pero... hablando que, de acuerdo, que es un mito para nosotros, ¿no? Pero también tenemos que situarnos en, en que a lo mejor no, Sí. no no que digo que eh, estábamos hablando de así ah, de campeales que tenía una, unas connotaciones que no eran las nuestras ni las de este momento no, sobre todo por esto por esta proliferación en todos los sentidos de espacios museos artistas etcétera etcétera ¿no? No, y, no... y luego también que las, cole, las colecciones como de, decía antes Miguel que yo yo haría una una, una dif, vamos diferenciaría en lo que es un coleccionista de lo que es una, una un acumulador, porque muchas de las colecciones que hemos hecho en este país son, una, es una, incluso se están haciendo ahora y, y no hace falta que, que os diga mmm, por dónde voy, es una acumulación de obras. O sea, hay gente que incluso hace mmm, colección de la A a la Z de artistas catalanes, por ejemplo. ¿no? pues eso es un acumulador, no es un coleccionista, ¿verdad? Un Entonces, claro, hay una, hay, una, hay una situación de que yo creo que el coleccionismo eh, cada vez se ha profesionalizado más, igual a la vez que nos hemos tenido que ir pro, mm, eh, profesionalizando lo, los artistas y los galeristas. ¿no? Quizás okay. es un momento de abrir un poco el debate, si os parece bien, y veo coleccionistas entre el público. No sé si a alguno le interesa continuar... No. Yo, ya que han sido citados de forma ¿no? y yo, tan clara. Yo simplemente añadir solo una cosa, decir, a, a raíz de lo que decía Ana Miguel. Yo creo que tampoco comparar en el pasado, o sea, decir, traer el pasado al presente y, y mirarse en el pasado. No pasa Evidentemente bien. también hay otra cosa que es evidente, es decir, que lo decíais ahora con el número de artistas. Uh, el arte al final de siglo, el siglo XIX, es, decir, es un paradigma es un paradigma como no es el pensamiento y, y las grandes revoluciones tienen lugar epist epistemológicamente desde el punto de vista del conocimiento y en el mundo del arte y en el mundo de decir Viena es un ejemplo, París también hoy yo creo que el arte no es un paradigma y que más bien tiene una posición periférica, aunque pretenda lo contrario en, el, en el, nuestro mundo y por tanto, y por tanto eh, esto también evidentemente afecta ¿no? es decir, el, el no ser un paradigma ¿Y cuál es el paradigma hoy? Pues el científico-técnico y esto es evidente. Entonces la novedad está en la ciencia y está en la técnica, no en el arte. La capacidad de transformación, por mucho que, que pretendamos, la capacidad de transformación del mundo no, es, no, no está en el mundo del arte. Y, y evidentemente hemos ganado en sociabilidad a lo mejor con los proyectos y estas ferias y es igual la Bienal de Venecia y no sé qué, que es más una cuestión de sociabilidad y de debate, ¿eh? que se dice que no es una cuestión de visibilidad ni tampoco una cuestión de, de, de conocimiento en el sentido en el sentido que se podía pensar claro, pero aquí se trata en el fondo es que siempre es la misma pregunta ¿no? el tema es eh, una galería tal como de alguna forma la podemos ver hoy o como la hemos visto en el pasado. ¿Cuál es el, el, el asunto? ¿Es la cultura? ¿Es la economía? ¿Son las dos cosas juntas? Es decir, una persona que quiera dedicarse al mundo del arte y en este caso quiera tener un espacio llamado Valeria, ¿hasta qué extremo puede seguir si no tiene una economía, por ejemplo? Es decir, el, siempre andamos con el tema de que si la cultura, que si el dinero pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Es la, una pregunta, por ejemplo, para las galerías, tendríamos que hacernos, ¿qué queremos realmente? ¿Vender cuadros? ¿Hacernos ricos? ¿Ser millonarios? ¿Ser exitosos? ¿Qué queremos? Es una pregunta, es decir, yo me la hago muchos días y no sé por qué sigo. Si no fuese porque, sí, si no fuese porque me interesa en sí, como individuo, eh, eh, el medio expresivo de lo que me significa para mí, no el arte mayúscula en general, no la pintura como tal, no la pintura la que yo de alguna forma he apostado, he defendido, sino en general la pintura, pues a lo mejor realmente pues no, no haría proyectos como tú, Ángeles, porque... Creo que eso es muy... y Esta pregunta que te haces tú, yo creo que es obligatoria para cualquier persona que se dedique o que, que participe del mundo del arte. Claro, claro. Somos unos Desde románticos. el historiador al crítico, al director de museo. Es sí, decir, como crítico, sí, ¿cómo, ¿cómo puedo yo criticar esta multiplicidad hoy? Sí, es que no tienes los parámetros como para poder juzgar sí, esta... Oh, pero... Es la misma, pregunta, la misma cuestión que se planteaba sí, eh? Valéry, es decir cuando vio el urinario de Marcel Duchamp. De decía, oye, yo ya no tengo elementos para poder juzgar un objeto que no forma parte de lo que para mí es el mundo del arte. Y hoy el mundo del arte es de una complejidad y de una diversidad que es muy complicado que, que una persona sola se puede especializar y por tanto pero pretender este conocimiento que te, que, que te permita juzgar cualquier, si, si entendemos que cualquier cosa no, cualquier cosa no. Es decir, toda una, una cosa, no, como lo dice, como lo dice Rosalind Kaus, no cualquier cosa no puede ser una obra de arte, pero decir, una obra de arte puede ser cualquier cosa. Mm. ¿Eh? Bueno, pues a partir de aquí, yeah, dime, no. dime desde qué O sea que cuestionarnos, yo creo que lo que yo quería decir es esto. Yo creo que todos tenemos la obligación de cuestionarnos la, eh, la razón de ser del mundo en el que... No, sí, lo has dicho muy bien. El único problema es que aquí tenemos un señor que es historia, forma parte de la ah, historia, no. etcétera, etcétera. Y nosotros, evidentemente, aparte de admirar, y me parece que es estupendo y todas estas cosas, en una época muy determinada, hoy en día... Mmm, no sé, ¿qué hacemos aquí? sentados por ejemplo? Es que es una cosa que dices, bueno, pero qué, qué sentido, ¿no? ¿Eh? Yo, yo creo que es el momento de abrir un, el turno, porque si no, no tendremos tiempo y creo que es muy interesante... ¿Cómo? Bueno, déjanos un cuarto de hora, rusia para, para un poco abrir este, este debate. Sí, y enseguida... Sí. ¿Eh? A ver... Uh... Mira, dos cosas antes de que después ya hablaremos nosotros. Claro. Perdona. claro. Es que si no se me pasará. Gracias. Bueno, eh, yo estoy en contra de este discurso catastrofista de la época. Es verdad que todo está. Yo no he hecho ningún discurso catastrofista. No, no, no, no. no te digo a ti, te digo en general. Siempre se oye momento, no sé qué, es muy complicado. Y por supuesto que es muy complicado. Yo diría que cada momento es muy complicado o ha sido muy complicado, y ahora con la perspectiva histórica valoramos a aquellas personas que tuvieron la visión y la capacidad de analizar en la situación complicada en la que se encontraba. Hoy es más complicado porque tenemos mucha más información, y, y a más información, evidentemente, más desinformación. ¿no? Okay. Por lo tanto, se nos complica por eso, por exceso de información, pero no creo que el análisis de no me gusta usar la palabra calidades, pero de valor de una obra de arte o de un artista sea algo que yo personalmente me siento capacitada a juzgar en los artistas de hoy. Es verdad que tengo que mmm, estudiar más, mirar más, trabajar más, ver mucho más, porque hay mucho más, pero mmm, no creo que nuestra capacidad de análisis esté tocada, al contrario. Creo que el esfuerzo de tener que analizar nos hace eh, ser mucho más capaces. Esta es mi opinión personal. Aparte de esto, eh, no estoy de acuerdo en el tema del estilo. Yo no creo que haya desaparecido el estilo ni que hubo un estilo. Evidentemente, Kahnweiler ayudó a crear el cubismo. O sea, pero Michael Werner hizo una galería en Berlín con unos artistas amigos y se creó un grupo de artistas que les cerraron la galería, la policía, etcétera, etcétera, que luego se tuvieron que trasladar y mucho más tarde apareció la nueva eh, eh, los nuevos expresionistas, ¿no? ser etcétera, etcétera. O sea, los estilos se ponen, son etiquetas que se ponen para agrupar un. Una reunión de artistas eh, y mmm, que no se te escapen. ¿no? O sea, el minimalismo, hay muchos artistas que no son minimalistas en sí, o sea, digamos en esencia, pero están dentro de ese minimalismo. Y luego, como ya no se sabía qué hacer con ellos, se crea el postminimalismo. O el arte pobre, que es otro cajón desastre. O sea, los estilos creados con títulos son cajones desastres que hemos hecho eh, muchas veces los propios críticos para. Eh, encajonar, encasillar y poder um, clasificar, cosa que va contra la creación artística, el surrealismo. O sea, miro se si sintió alguna de surrealista, hay que leer sus escritos. Los artistas surrealistas, ninguno se sintió surrealista. O sea, quiero decir que ese estilo de, de etiqueta no es un estilo, es una etiqueta.